<tose> Hola a todos, eh, bienvenidos y bienvenidas a la, a la asignatura ti y Geolocalización Estudio de Caso. Durante los próximos días vamos a navegar por el uso de las TI para el análisis y la gestión territorial. Vamos a poner un especial énfasis en, en, en, en, en el conocimiento de, la, de los conceptos de geolocalización, de geomarketing y de mapa web. Eh, durante este proceso de aprendizaje vais a contar con mi ayuda, eh, aprovecho para presentarme, soy el profesor Jesús Luis Martínez y contaréis también con la ayuda del profesor Jesús Vía. Eh, cada uno impartiremos directamente dos temas, aunque la dirección de la asignatura va a ser dirigida por ambos. Eh, cada semana será abierto, será subida a la plataforma un tema. Eh, Toda la información referente a la asignatura eh, la podría encontrar en la guía del alumno, en la guía de estudio del de, de alumno, que podría encontrar en la plataforma Prado dentro de, del apartado, creo que es introducción. Eh, los temas que voy a impartir yo soy, corresponde con los temas 1 y 2. Tiene eh, su lección, su, su contenido, unos test cada uno de ellos. Y, y un debate, en el que la intervención, os aviso, que es obligatoria. Eh, también hay, un tema, <coughs> hay un, un tema a debatir extra, no, no un tema sino un, un, un debate extra, que será de carácter voluntario. <coughs> en este primer bloque me implico para daros a conocer eh, los conceptos y la información más relevante en el sector de la geolocalización y Energy marketing eh, podría decirse que voy a ser un intermediario <coughs> <coughs> perdona un intermediario eh, he sido un intermediario crítico que he buscado y he agrupado información sobre estos temas para compartirlos con vosotros eh, esto es necesario en un mundo que está bastante infosicado de contenido eh, también pretendo que, que se realice una nueva lectura del mercado de trabajo de la geografía. Está claro que la demanda de este mercado eh, ha ido cambiando y las habilidades y las capacidades eh, no son las mismas que hace unos años. Eh, lo que habría que preguntarse es si la geografía ha cambiado durante este tiempo y creo que no, haga, no hace falta que os diga que es poco. Eh, hay nuevas oportunidades y hay que conocer por dónde se mueven. Siempre desde el prisma y desde la formación eh, en, la, en, la, en el análisis y la gestión territorial. Hay que cambiar nuestra manera de pensar y estamos obligados a reinventarnos. Eh, hay nuevos negocios, nuevas soluciones, nuevas oportunidades. Y me gustaría con este bloque de geolocalización que, que lo observéis, que, que tengáis una mente abierta y que trabajé de una manera activa, pensando en problemas y en que se pueden solucionar y en necesidades que, que demanda la empresa. La empresa. Eh, las empresas están buscando sobre todo trabajadores activos que sepan hacer frente a los problemas que les surgen en el día a día y valoran mucho tener esa iniciativa y esa eh, ilusión por comenzar proyectos. Eh, podéis como digo soy el profesor José Luis Martínez la asignatura comienza el 16 de abril y termina 25 de mayo eh, podéis encontrarme en el usuario de twitter @cheluymf, en mi página de facebook geoconsultor os animo a, a seguirla y cualquier eh, consulta ya más personal eh, porque en, en, el temario, en el temario, en la plataforma, cada uno de los temas tiene un espacio para consulta referente a ese tema, pero si ya eh, queréis plantear cuestiones más, digamos, personales, podéis hacerlo en, en la siguiente dirección de correo electrónico, que, que lo podéis encontrar también en la guía del alumno. Gracias a todos y mucho ánimo con la asignatura.